Bakugan fue un juego de cartas que cautivó el mercado, por eso el 2008-2014 más o menos. Con una dinámica de juego y un montón de diseños espectaculares, no es de extrañar que Bakugan se convirtiera en un fenómeno mundial. Pero a pesar del éxito que tuvo y de todos los diseños que lanzaron al mercado, hubo varios casos en los que diseños que aparecieron en la serie no salían al mercado. Y en este video te los presentamos. Si bien la serie cuenta con cuatro temporadas, ya hemos presentado a los Bakugan que no salieron en la primera, Bakugan Battle Brawlers. El video fue todo un éxito y por eso te presentamos la segunda parte. En esta ocasión te presentaremos los Bakugan que hacen parte de la temporada New Bestroya, la segunda temporada de Bakugan. Esta es, por mucho, mi serie favorita, además de ser la serie con más Bakugan que nunca salieron al mercado. Sin más, comencemos. Empezamos el video con dos Bakugan que parecen primos. Ancho Sour y Hammer Sour son dos reptiles que conservan un diseño muy parecido. Además que en la serie los dos comparten los mismos atributos, helios y Darkus. Pero lo más curioso de todo este asunto es que ninguno de los dos salió al mercado jamás. ¿Esto será coincidencia o será que así fue planeado desde un principio? La duda siempre nos quedará. Continuando con los Bakugan que aparecen en la serie con más de un atributo, está Reflexion. Este Bakugan tipo flor aparece únicamente en la serie. Si bien no es uno de los diseños más recordados, y con el tiempo Bakugan lanzaría más diseños que tendrían una similitud con él. No se puede negar que es un gran diseño. Para añadir, este Bakugan aparece en dos atributos en la serie, Heios y Subterra. A continuación uno de mis favoritos, Activi. Este es de los Bakugan que me duele que no hayan salido a la venta, puesto que su diseño es de los más hermosos. Es una lástima que no apareciera más en la serie. Te explico, este Bakugan solo aparece en un episodio de toda New Destroyer y nunca más vuelve a aparecer. Puede que por eso su diseño nunca haya salido a la venta. Para muchos su diseño se asemeja a Mosquito. ¿Tú qué crees? Déjamelo saber en los comentarios. Y de paso, coméntame cuál es el Bakugan que más te duele que no haya salido a la venta. Y de paso suscríbete para ver las otras dos partes de esta genial saga. Continuando con los Bakugan Darkus se encuentra Goblin Ball. Este bizarro Bakugan tiene un diseño muy simple y al mismo tiempo inquietante. Este Bakugan de un ojo con alas nunca salió a la venta, una pena. ¿A quién no le gustaría dormir al lado de un Bakugan que es un ojo con alas de murciélago? Ya hemos mencionado que hay Bakugan que no salen a la venta y no se sabe por qué pero creemos que uno de los Bakugan que más intriga saber por qué no salió a la venta es Shadow Wing. Este Bakugan parece un hermano gemelo de Master Ingram, aparece en la serie en repetidas ocasiones, y aunque al principio pareciera que es el producto de una habilidad especial nada más, luego nos daríamos cuenta que sí aparece en forma esférica. Este Bakugan es bastante especial, puesto que él puede fusionarse con Master Ingram. Eso es lo extraño, un Bakugan con una habilidad tan importante como fusionarse con Master Ingram. ¿Por qué no saldría al mercado? ¿Te imaginas esa fusión en la realidad? No es de extrañar que duela no tenerlo. Pero, ¿y los Bakugan Aquos? Pues este atributo no se salva, ya que como todos, tienen diseños prohibidos. Ese es el caso de Closer. Este Bakugan con forma de cangrejo, el cual en lo personal se me hace muy tierno, es visto muy poco en la serie. Si bien a este Bakugan no lo pudimos tener, aquí sí tenemos ese Stug, el compañero de este Bakugan. Siguiendo con la línea de los Bakugan que aparecen en más de un atributo, se encuentra Flybeetle. El Bakugan no solo aparece en Ventus, sino que también está en Aguas y en Subterra. Si bien es cierto que este Bakugan aparece en más de una ocasión en la serie, esto no lo salva y desgraciadamente nunca salió al mercado. El Bakugan que sigue es todo un tema. Yeldon, así se llama, es uno de los Bakugan no lanzados más curiosos. Y eso es que este Bakugan sale en muchos capítulos y aparece en tres atributos. No sé tú, pero para mí este es de los Bakuganes que más probabilidades tenía de salir al mercado. ¿Por qué no salió? ¿Qué pasó con la producción? Nunca. Sabremos. Cuenta la leyenda que hay un Bakugan muy tierno, tan tierno que engaña a los demás con su ternura. Este Bakugan se llama Wontu, sí, es demasiado tierno, pero que no te confunda. Ahí donde lo ves tan inofensivo, puede que te termine engañando y quién sabe de qué es capaz. Este Bakugan hace parte de la familia Aquos y aunque nunca salió a la venta en Bakugan, una forma de conseguirlo es por medio de los Subuls, juguetes que son curiosamente parecidos a los Bakugan. A continuación una historia triste. Sailby es un Bakugan que así como llega a la serie Se va, este Bakugan con diseño parecido Al de un insecto, solamente es usado Una vez en la serie por Shadow Brew Y es cambiado al momento por Haydes Un Bakugan mucho más poderoso A Sailby nunca más lo volvimos a ver Dejando lo mejor para el final, estoy yo Helios Mark II Detente un mano, antes de que antes de este video, es claro que tu cerebro es tan pequeño que no te diste cuenta que uno de mis diseños nunca salió a la venta. Nova Helios Mark II, soy yo. Esta versión tiene detalles como mis manos y pintura que nunca encontrarás en ningún otro diseño. ¿Y pensaste que sabías todo de mí? No lo creo, mano. Ahora suscríbete Aquí viene otro de los diseños Que más nos hubiera gustado ver en la realidad Maxila es un Bakugan que asemeja A una araña y que además tiene una calavera En la espalda, pero pero pero Este Bakugan oculta un extraño misterio Un misterio tan misterioso Que a día de hoy no ha sido descubierto La leyenda dice que Maxila solo aparece En cartas poder y portal Del juego de cartas de Bakugan Este diseño nunca se vio en la serie Ni en forma de Bakugan, es curioso porque para que Un Bakugan aparezca en una carta portal o poder Tiene que haber aparecido como mínimo en la serie Bakugan, algo que no pasa con Maxila, por esto se considera como un diseño olvidado y no se sabe qué pasó con él. Lo único que es cierto es que nunca lo pudimos ver en acción, una pena la verdad. Y bien chicos, esta ha sido la segunda parte de los Bakugan que nunca fueron lanzados a la venta, en esta ocasión New Destroyer. Aprovecho para agradecer el apoyo que tuvo el video pasado, en serio la rompieron chicos. Una vez más, gracias a Julián por toda la ayuda en este video. Para eso estamos bro. Ya saben, mis redes sociales están en la descripción. Recuerda darle al like para que yo sepa que te gustó el video y no olvides suscribirte para que así puedas ver la siguiente parte. Nos vemos en otro video. Adiós.